Yo venía de la piscina de Haya Con unos guineos en la mano Y una, unos zapotes Y un hombre salió con un cable Doblado en tres Y me dio una golpe a un vecino Sin yo hacerle nada ¿Usted sabe cómo se llama? Ignacio Torres Adiós porque La niña que hija Tradey Dijo una cosa que yo no dije y él me golpeó brutalmente y habían tres hombres y no me defendieron lo que se estaban era riendo que me iba a matar que él estaba programado para matarme y si no me meto a una casa me matan ¿Eh? por, la, por la cosa que la niña le contó que que yo dije algo y yo no lo dije eso. Dije que, que que ahí tenía otra mujer y yo no tengo, yo no puedo con mi vida continuar con la de los vecinos. Entonces, ¿por, eso no Por eso me dio esa golpiza con un alambre tejido de luz, entre lo dobló, me dio esa golpiza. En el colmado polo que hay cámara allá, ahí está la cámara cuando él me estaba dando. Envijao por la primavera. Yo vivo atrás de la primavera, de nuevo amanecer. Pero donde él me dio fue en, en el supercomado Polo. Cuando yo iba con los guineos en la mano. ¿Eh? Justicia. Justicia, porque él dijo que cuando pueda verme me va a terminar de, de matar. Damari Váiga Rodríguez, no quiero que me mate que la, que la, que la veía, Ignacio Torres